Mira, mira, mira. Manu, llega el, el Pontevedra, ¿Cómo, ¿cómo ha afrontado el equipo esta semana de entrenamientos? Pues preparándonos para, para un partido muy, muy bonito, uh -huh. esperemos que salgan las cosas bien, eh, todos estamos trabajando y bueno, con muchas ganas, eh, como siempre, trabajando con, con, con mucha humildad, con mucha ambición y, y con esas ganas ¿no? de que las cosas salgan bien. ¿no? Porque es un equipo que está yendo de menos a más en la competición. Sí, yo creo que empezaron, pues bueno, eh, le costó arrancar, como les pasa a muchos equipos, pero creo que ahora mismo han, han cogido un, una velocidad de crucero, ¿no? como se suele decir. Eh, dos resultados bastante contundentes, tanto fuera de casa como en casa un juego bastante viscoso, muchas llegadas al área goles, eh, porterías a cero es decir, eh, ahora mismo puede que sean en el equipo más completo en, en cuanto a todo eh, de la categoría y, y bueno, creo que nos viene ya un, un rival que, que por historia, por entidad por presupuesto, por jugadores, por plantilla eh, puede ser de los llamados ¿no? a, a quedar campeones y a, y a pelear por esa ascenso. ¿Y esperas que venga la buena ambicioso, es decir, esperas que venga a, a por la segoviana, no a esperar a la segoviana Sí, seguro que sí es un equipo eh, en ese sentido valiente tiene personalidad, es atrevido ya lo demostró contra el Mario Nelbon, que su última en su última salida eh, creo que es un equipo que está hecho para eso al final tiene jugadores de ese perfil tiene jugadores con, con mucho nivel, con mucho pie jugadores eh, desde la defensa hasta, hasta los hombres de arriba con, con, bueno, con, con ese contexto de mandar, de tener la iniciativa y de, y de tener el balón y, y meter al rival en, en campo propio. Yo creo que esa es la idea que van a tener, pero esperemos que nosotros seamos capaces de, de hacer todo lo contrario. ¿no? Que, de, de, al final es un, es un equipo que en ese sentido es parecido a nosotros. Cuanto más encerrados estamos, más atrás estamos, sufrimos más y es lo que queremos hacer bueno, con el Veremos quién, quién se lleva a Catalago. ¿De las habituales o sin manos que ya podría reincorporarse? Las, las que teníamos, las que teníamos Imanoski ya está en, en la recta final, está entrenando eh, prácticamente con el grupo Yo creo que el lunes ya eh, empezará a entrenar eh, como uno más o sea, Yo creo que para Compostela va a llegar sin problemas Diego Gómez está también en la recta final, está haciendo ya tareas eh, grupales eh, lo cual nos, nos alegramos porque significa que la cosa va bien Lleva ahora mismo seis meses desde, desde la operación, si no, si, no me recuerdo, si no recuerdo mal Y está en los plazos buenos eh, yo creo que dentro de poco lo vamos a, lo vas a, lo vas a tener con nosotros, y luego con Deiborre, pues hay que pues Ningún tipo de presión, lógicamente, ante Pontevedra, pero si se consigue la victoria, se gana uno de los grandes y se sigue estando ahí en la pelea. Bueno, como en todos los partidos, al final, creo que el nombre de, del Pontevedra, ¿no? un equipo eh, con esa historia, con esos jugadores, creo que puede motivar eh, al aficionado de cara a ver un buen partido, un partido que hace tiempo que no se ve en Albuera, desde, desde Nielo, bueno, se han visto, pero no, no se ven asiduamente eh, pero para nosotros, ya te digo, respetamos muchísimo a todos los rivales, desde el que va primero hasta el que va último nos lo tomamos con la misma seriedad, con la misma filosofía, con la misma idea de, de intentarse ser nosotros mismos independientemente del rival y ya te digo que a mí me gusta, igual que me gustó lo que ya visitará el, visitar el Mántico, pero siento lo mismo cuando voy a competir al campo de la tarde que cuando juegan en casa contra el Pondedera o, o, o quieren el, el domingo 7. Pero sí que creo que para el aficionado puede ser un, un buen día, ¿no? Para hacer un buen partido de fútbol en la escuela, para disfrutar del equipo, para que pues, está, está bien, está en una buena dinámica, está en una buena presentación los jugadores están creo que muy comprometidos y dando todo de su parte. Y, bueno, creo que, que si todos estamos juntos en, en, el, en este día, en el domingo, pues seguramente consigamos pues, estarnos más cerca de conseguir ese objetivo. Hablando del público, esperas mucho o poco. ¿Tenéis competencia? Sinceramente, eh, cuando venían 400, eh, decía lo mismo, eh, los que vengan serán los mejores. Eh, cuando éramos 600 aquí, hacía un frío eh, de narices, pues serán los mejores. Y ahora están teniendo 1.000, 1.100, 1.200, pues esos seremos los que los que seamos. Y si baja la entrada porque juega, no sé quién juega, eh, pues, bueno, pues bajará la entrada. Algo ah, me han dicho, pero para mí, lo primero la cebo y luego ya lo que tengo seguramente en casa, y luego ya pues lo que pueda venir o el equipo que juegue ¿La pitada de, de, de equipo de revelación te sienta bien? No lo siento, o sea, no siento que seamos el equipo de revelación somos un equipo recién ascendido, igual que la Arbe que va primero por lo cual, si hay que de, dar un nombre de, de equipo de revelación quizás sea quizás sea la Alve la está en recién ascendido, y iba segundo entonces bueno, creo que los equipos que subimos de tercera división, que venimos haciendo un trabajo constante, una, bueno, creo que una rutina o una hoja de ruta eh, de muchos años, pues creo que tenemos esa cierta ventaja de empezar quizá eh, como no la ha pasado Pontevera este eh, año, empezar un poquito mejor de una dinámica, una inercia positiva de la temporada anterior, pero no, no me considero que seamos un equipo de relación para nada, creo que somos un equipo más de la categoría, eh, uno de los más humildes y con la plantilla que tengo seguro que uno de los más trabajadores y que más ambición y visión con nosotros. Y yo acabo, eh, por rebajar un poquito la euforia, que a lo mejor evidentemente no existe, aunque sí que existe alegría por los buenos resultados, desde tu puesto hasta el primer puesto de promoción, creo que solo hay cuatro puntos. Es decir, que esta esta clasificación, este grupo, está en un puño, ¿no? Sí, está, está todo muy junto. El otro día, pues el último partido en casa venía el Ceares, el Blanco Lista, etcétera, etcétera, el lo ganó. Así que... Eh, aquí no hay, no hay rival en el que puedas decir, bueno, estos puntos, a lo mejor, cuento con ellos, ya voy sumando. No, aquí cada partido es un mundo, cada rival eh, tiene jugadores diferentes. Hay jugadores que desconocemos porque no son de aquí, porque no son de Castilla y León, pero que si tú buceas un poquito y, y empiezas a, a ver partidos, pues dices, Joder, este jugador es muy bueno, y mirar la trayectoria, claro, si te pone el ponte de la hace tres temporadas y es que este juego en el raro de es que este juego al final son jugadores muy buenos están en, en todos los equipos tienen tres cuatro mínimos jugadores de muchísimo nivel nosotros también los tenemos y, y es que no es un grupo muy muy competitivo eh, muy igualado y, y va a estar cara a la salvación no, no va a estar en, o sea, no va a haber equipos descolgados con 18 puntos 20 puntos aquí no, van a estar todos esperando hasta el final y esperemos estar un poquito lo más lejos posible en esa Gracias, Marta. A vosotros chicos. Partido muy apetecible, ¿no? Frente a todo un histórico como el Pontevedra. Sí, la verdad es que ya nos ha comentado a Manu cómo es el Pontevedra como equipo. Y la verdad es que competir contra un equipo de este nivel, amigos solamente en un a de ganas aún, que es -Domingo. ¿Cómo afrontáis el partido después de esta buena racha que tiene ahí? Hombre, siempre comentaría positiva, porque yo creo que no hay ningún equipo que, que no haya visto si ha superior a nosotros. Nos vamos a poner límites y, y, y lo contamos con, con buena mentalidad y aparte puntos por cada partido. Eh, eh, Manu nos ha dicho un poco cómo es el Pontevedra. Bueno, desvédanos un poco cómo es el Pontevedra, sí, sin. Eh, hombre, el Pontevedra, como ya se sabe, es un grande, de, no. es, un grande es un equipo, un, un gran equipo. Y así Manu nos ha dicho mucho más, porque yo creo que es bueno tampoco tenerle miedo al Pontevedra. tampoco darle tantos méritos como hay que darle sino es un cara a cara en 90 minutos y tanto ellos como nosotros nos ponemos a dar los tres puntos o sea que no nos ha dicho gran cosa sino que vayamos a mostrar lo eh, eh, cuando, cuando tú ves que un partido no pierdes, no pierdes otro no pierdes y sumas hasta seis seguidos sin perder y supongo que la confianza cuando la que sale del campo es, tiene que ser mucho mayor, tiene que ser muy importante ¿Cómo está de confianza de equipo ahora mismo? que me imagino? Sí, pero también la presión sube, porque eh, nuestra gente está acostumbrada a vernos ganar, y, y hombre, eh, cuando si algún día perdemos y creemos que no, pues hombre, se va a notar más. Pero como dices, un gran poder que una gran salida, y estamos seguros de que, que siempre en la buena afuera, sobre todo en la buena que estamos muy fuertes, eh, vamos a salir a ganar, y sin presión alguna, porque nuestra afición siempre va a estar aquí apoyándonos en las buenas y en las malas. Eh, ¿Esperabas jugar más o estás jugando un poco lo que, lo que confiabas vas a jugar? A mí yo no esperaba nada ni jugar mucho ni jugar poco Yo vengo aquí a este gran este club para sumar eh, minutos, goles, asistencias, lo que sea Con tal de que este equipo siga para arriba en, en, Y lo que yo pueda aportar personalmente Pues hombre, eh, si puedo jugar a los minutos, pues encantado Si salgo del banquillo, pues hacer lo mejor posible para Si no me está contando el 11 En el siguiente fin de semana, cuente conmigo Lo que es evidente es que estás, estás jugando todos los partidos O sea, eso sí, desde un sitio o desde otro Sabiendo del banquillo titular Pero yo creo que no te has perdido ninguno no, no, no, no me he perdido ninguno. Eh, nada, salí tarde, pero, pero salí y en los demás sí que he jugado. Y hombre, eso también es agradecer porque se nota que el Mister también tira de, tira de nosotros y tira de todos porque como ya estado en la plantilla, prácticamente todos han jugado ya. Y, y eso demuestra también que el equipo es una familia, que ninguno se queda fuera y que nunca sabes, nunca te puedes confiar porque nunca sabes si vas a estar en el 100%.